El primer diagnóstico es una total falta de planificación y de inversión, eh, ¿no? Una total falta de planificación de lo, que, de, de, la, de, de lo que debe ser la movilidad, no solamente en la Ciudad de Buenos Aires, sino en la región metropolitana venimos desde la definición de los 90 donde el tren que para, el tren que cierra o el déficit de ver al ferrocarril con, con, como que tiene que tener superávit si no funciona y falta de planificación y falta de inversión para hacerse cargo del de desarrollo de una región con un sistema de transporte pensado para la mitad de la población no que hay en la ciudad de Buenos Aires, porque eso no ha variado, pero sí la mitad de la población que había en la región metropolitana sobre donde, está, donde tiene gravitación todo lo que uno puede hacer. ¿verdad? Porque el subte viajaría, no tenía, no fueron estaría muy bien, no estaría congestionado si solamente usáramos los que vivimos en la ciudad de Buenos Aires. ¿verdad? Entonces, el sistema de transporte tiene eh, el, en la región metropolitana, no solamente en la ciudad, esa dos, esa, esos dos ingredientes. No, la falta de planificación es uno de los, más, de los problemas quizás más difíciles de, de, de encarar porque muy, muy, es muy difícil pensar que se pueden solucionar desde una visión local, ¿no? aunque en, localmente se podrían hacer muchas cosas, por ejemplo hoy el subte en el gobierno de la ciudad el subte se piensa en un lugar y el colectivo o el tránsito de superficie se piensa en otro lugar, ni siquiera en los mismos ministerios. La subsecretaría de transporte, que depende directamente de Rodríguez Larreta, piensa en Metrobús, piensa en los colectivos, piensa en los autos y la, es base en el Ministerio de Desarrollo Urbano, piensa en el subterráneo. Cómo, cómo, cómo revertir este panorama tan desalentador y tan sucesivamente eh, desatendido o profundizado por quienes vienen gobernando en el país y en esta región de, del retorno de la democracia ¿no? para poner un, un, un momento de ahí claramente no es muy difícil y no es, muy, no es ninguna novedad lo que yo voy a decir pero claramente el tren y los sistemas ferroviarios es el núcleo, es el eje vertebrador de cualquier solución estratégica al problema de movilidad en la ciudad de Buenos Aires. No, claramente no son los trenes como están, claramente. Es posible que hoy la Argentina o la región metropolitana no tenga el dinero para afrontar esas inversiones. También es cierto lo que de todos nosotros denunciamos del vaciamiento que ha implicado en las decisiones en cuanto que hoy el Estado no sabe no sabe cuánto sale operar los trenes en la Argentina porque todo lo, lo que hace a la conformación de los costos de operación de los trenes en la región metropolitana y en el país está privatizado. Hay tres empresas que se encargan de todo lo que, que son las mismas que hoy están prestando, excepto Sirigliano, que sigue siendo teniendo de la empresa, pero las otras dos que son Roger justamente y Emepa, que son las que tienen los talleres ferroviarios, la que dicen hoy cuánto sale reparar un tren, Argentina, y cuando vas a hablar de hacer subterráneo, son dos empresas constructoras, rollos de techini y Riva, las que se reparten la obra para hacer el subterráneo. Entonces, claramente el tren como vertebrador, o el sistema ferroviario vertebrador del de sistema público de transporte. Sin eso, y sin mejorar los trenes, sin incluso reactivar servicios ferroviarios eh, que eh, no llegan a Buenos Aires o que llegan pero la atraviesan medio superficialmente el, el Grano Sur por ejemplo y hay un ramal de, hay ramales perdidos ahí que podrían vincular a Avellaneda con Loma de Zamora sin pasar por Buenos Aires algunos que son imposibles porque son tan, tan en lugares, <coughs> pasan por lugares que son asentamientos actualmente y que no vive gente sobre lo que era la vieja traza de esos ferrocarriles eh, pero justamente para poder enfocar eso decimos algo que en Argentina es, de, es de, no del siglo XXI sino del siglo 28 que es pensar una autoridad metropolitana de transporte porque claramente en, en muchos aspectos en la ciudad de Buenos Aires no alcanza a pensar lo de la ciudad de Buenos Aires una autoridad metropolitana de transporte que no sea como es esta autoridad que crearon ahora a fin del año pasado una coordinación un lugar de, bueno, nos juntamos los responsables de las áreas para ver cómo coordinamos acciones no, sino el espacio de gobierno donde quien gobierna la, la ciudad de Buenos Aires tendría algo para decir, pero habría una dinámica propia que administrara todo el sistema y que está pensando en su conjunto el sistema claramente, delimitar la frontera de ese sistema es una de las tareas que tiene y, ver todo esto que yo le estoy diciendo, también ¿no? Eh, esta es como una una solución ahora ¿qué hacemos mientras eso no pasa? claramente es unificar la, la cabeza local de cómo piensa el transporte subordinando el metrobús, el colectivo al desarrollo del subterráneo, al subterráneo. la ciudad de Buenos Aires puede hacer 35 kilómetros o sea que es duplicar la red actual eh, y aún en los precios del macrismo que pónganle 100 millones de dólares por kilómetro, son 3.500 millones de dólares no es una cifra para nada imposible de afrontar para una ciudad con los recursos de la ciudad de Buenos Aires en el plazo de 10 años es perfectamente eh, realizable y en ese, en ese proceso sí ver el BRT, llamado BRT o Metrobús como un complemento que lo que permite es no, no hacer suste donde realmente no tiene sentido hacer subte y acá vamos a otra cosa central de, de la política y que además es lo que hay que tener en cuenta cuando nos meten esto de los costos de lo que nos sale el subte y de qué barato y cuando lo comparan con, con, con otros lugares ¿no? que es la integración tarifaria que no se puede hacer si no existe una coordinación, al menos una coordinación se podría hacer sin esta autoridad metropolitana de transporte. Eh, el sistema sube, facilita un poco eso, avance avances tecnológicos digo, facilitan un poco eso, pero claramente se tiene que hacer con una coordinación. Y que es, como existe en otras partes del mundo, te cobra el viaje, te sale de acuerdo a qué tipo de uso haces del sistema público, y... Eh, lo que vos pagás es por tu viaje, no importa qué instrumentos utilizas para hacer el viaje, puede ser subte y colectivo, puede ser colectivo y colectivo, pero vos pagás tu viaje. ¿no? Eh, entonces ahí, los 3 dólares que te dicen que valen a uno lado y que yo, tienen otro sabor porque en realidad es el viaje tiene mucha más. Después, o, repasando, Agencia Metropolitana de Transporte, que gobierne el sistema de movilidad en la ciudad y en la región. Cuando digo que gobierne, los trenes deberían depender de esa agencia metropolitana, los colectivos, los subtes. No es que la autoridad de este, del subte la deja de tener la Ciudad de Buenos Aires, pero está metida ahí. Y La Ciudad de Buenos Aires puede hacer pocas cosas sin esa planificación general. Mientras, eso, mientras el país llegue a esa maduración claramente lo que hay que hacer en la Ciudad de Buenos Aires es unificar la, la cabeza de qué piensa la movilidad de la Ciudad de Buenos Aires asumir la gestión de la línea de colectivo que empieza y termina en la Ciudad de Buenos Aires y tomar como eje vertebrador eh, tomar como eje vertebrador el subterráneo y claramente desalentar el uso del auto pero viéndolo como un objetivo en sí mismo como un objetivo de toda la política integrada, mientras de la ciudad de La Plata uno se tenga que tomar el eh, no haya un tren que lo deje en 35 minutos en constitución la gente va a venir en auto no hay forma nosotros hemos tenido una conversación con el base por ejemplo el base lleva, se está animando a planificar por lo menos el subte de C para direccionado para llegar a Avellaneda, lo ponen Barraca no lo que vendría a ser para para darles una idea en la mitad de la distancia entre Constitución y, y el puente por Redón, era, llegaría hasta como la mitad no pero para que llegue a, a avellanera no el sistema de bicisendas está bien hecho técnicamente lo que uno nosotros le hemos también analizado esa esa parte lo que claramente no está bien instrumentado, no está puesto en función de sacar gente al transporte público. ¿tá? Básicamente porque no está pensado así, Entonces está pensado como una estrategia de marketing, entonces cuando vos ves, no hay bicicleta del sur, prácticamente en el sur, no se instaló todavía una estación de bici en el, en el Constitución. O sea, todo aquel que se baja de constitución del tren se sube al colectivo o al subte. Cuando habría miles de personas, además, sí. un carril del Metrobús, todo el día estaría lleno de bicicletas viniendo a, al centro de la ciudad. Agarramos el censo de la UBA, 30% de estudiantes de la UBA vienen del conurbano. No todos vienen en tren, está bien, ok, pero empezamos de agarrar todas las estaciones de trenes y su vinculación, o sea, 11, Chacarita, Retiro y Constitución, y su vinculación con las sedes universitarias, agrupándolas, ¿no?, Plaza y como toda una… Entonces vos tenés Plaza Hussein y una concentración de estudiantes diaria y no tenés bicisendas que pasen por, por esa zona. Ah, si no, a cinco cuadras está la más cercana. Pero yo quería plantear estas cosas de la bicicleta porque me parece que esa es la, lo que tenemos que reclamar. Que la bicicleta sea parte subsidiaria, de claramente no central, por abajo del colectivo, del taxi, incluso de, hasta de la combi. Eh, pero del sistema público de, de, de movilidad en la Ciudad de Buenos Aires. Ah, hay eh, quizás dos cositas más para decir en términos de, de datos. Yo acá no traje los números, pero los tenemos por ahí. Eh, no, una, cuando nosotros discutimos con el subte con relación al colectivo, eh, lo que nos tiran por arriba son los costos de hacer subte y los costos de hacer colectivo. Claramente, siempre viendo lo que sale a faltar una calle y lo que sale a hacer un túnel. ¿no? Eh, y en esa, en esa cuenta. Siempre te van a ganar. Ahora, hay dos datos importantes: por cada vagón de subterráneo equivalen a tres colectivos. ¿verdad? O sea, una formación de subte son 15 colectivos que uno saca de arriba de la superficie. Eso te lo paga solo el subte, la diferencia. Pero, por ejemplo, transportar un pasajero en subte al estado le sale más barato que transportarlo en colectivo. Entonces los subsidios que se han pagado todos estos años por los viajes en colectivo han sido más altos que transportados en subtes e, y en trenes. Y si hubo robo con los trenes, con los subsidios de los trenes y los subtes, hubo 10 veces más robo con los subsidios a los colectivos. Lo que pasa es que eso no está en la agenda de discusión. ¿Por qué no está? Por lo que yo les decía antes, porque el lobby que hay, o sea, y la, el lobby cuando me refiero es cuando uno va a la facultad de ingeniería, lo que se dedica en la facultad de ingeniería, que sigue en vivo, digamos, que sigue en vivo con, con, su, con su centro de estudio, porque tuvieron recursos, son toda gente pagada por el sistema de transporte, de colectivos, buses, camiones, ¿no? o sea, por esos intereses económicos. Pues la vez pasada vino un funcionario cuando vino a explicar el Metrobús, no el de la 9 de julio, el otro, pero habían dicho que hicieron análisis con condición, hablaban de la 9 de julio, dijeron que había 300 personas en un equipo de trabajo, ¿no? Y empezaron a nombrar todas las, todas las personas, referencias, que habían trabajado en el desarrollar eso. No había una que supiera de subterráneo. Y todos eran... El director del, del, del departamento de no sé qué de transporte del área metropolitana, este todo que viven de las consultorías y que usan la universidad, para incluso la universidad pública. Entonces, por eso no se habla del colectivo. Ese dato, para, para tenerlo, bueno, y había otro que seguramente me voy a acordar, pero que ya ahora. Ah, y las comis. Las comis es el emergente de todo esta fra de, de, de, de este fracaso del sistema. Entonces, la gente que puede pagar, paga 10 veces más de lo que paga por otros sistemas, mirándose en combi, en una situación totalmente ilegal, irregular. Es muy probable, Sospechamos que en breve van a anunciar el gobierno de la ciudad que cuando termine el metrobús, las playas subterráneas, la 9 de julio, ahí en el obelisco, se las entreguen a las combis para que, hacer de ahí un lugar de que va a descongestionar el tránsito, pero claramente es otro modo de transporte público que no está regulado en lo más mínimo, pero que nosotros le ponemos plata para grabar el problema, porque siguen estando arriba de la superficie seguimos engrosando el rol de transporte público. Tampoco es algo nosotros estamos empezando a meter un poquito ahí, pero la verdad nos cuesta mucho porque no hay mucha información y, muy, y no nos da el cuero para, para, para borrar todos los datos y siempre tratamos de trabajar con información. Pero eso es otro también, está que nadie discute, que nadie habla, que si ustedes se ponen por el centro a la hora de salida del laburo, hay colas y colas de gente que toma la copia, o sea, hay una renta ahí, que el Estado no se apropia de ninguna parte de ese negocio. ¿no? Bueno, esto espero haber dado un pantallazo general de nuestra visión, de cómo lo vemos y cómo lo que habría que hacer. Y ahora.